Iniciamos la grabación de la sesión del día de hoy. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar por a, hablar el día de hoy con, sobre cómo controlamos el acceso para lo, de los usuarios al sistema y cómo compartimos los metadatos e informes eh, y, y algunos otros objetos que podemos crear dentro del sistema. Esta es una base esencial para que podamos entender cómo, cómo vamos a modificar los derechos de los usuarios conforme vamos configurando nuestra implementación. Y empezaremos hablando sobre los roles de usuario o los grupos de autoridades. Estos roles tienen como objetivo controlar y asignar eh, derechos sobre los módulos del sistema y las acciones que podemos ejecutar eh, en cada uno de estos módulos. Estas, eh, esto se divide entre actividades de configuración, acceso a módulos o, aplica o aplicaciones dentro del sistema, tracker y configuración del, del sistema. Ya lo veremos en pantalla en unos, en unos momentos. Y con, con respecto a, a cómo configuramos estos eh, roles de usuario. Eh, dos Consideraciones que tenemos siempre es que tendríamos que elegir entre crear roles que se basen en las acciones y el acceso a los módulos o las funciones o el rol funcional que ejecuta cada usuario. ¿Y a qué me refiero con esto? En primera instancia, cuando hablamos de, la, de, de basar nuestros roles en acciones, podríamos dividir estos roles entre... En captura de datos, eh, datos agregados, captura de eventos y tracker y acceso a módulos analíticos. Esto Cada uno de estos roles tendría distintas autoridades que entonces nos permite acceder um, de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de los usuarios y compartir eh, o asignar estos roles Um, en combinaciones diferentes, entonces nos da el resultado de los derechos que en, que en su totalidad puede tener una cuenta de usuario en el sistema. La otra opción es crear un rol que describa el acceso que tiene un usuario de acuerdo a un rol funcional, es decir, si la persona es un supervisor de campo... Una, una enfermera o un capturista y de acuerdo con este, con este rol funcional, asignar una combinación de autoridades que puede incluir la, en el mismo rol la captura de datos, el acceso a los informes y el acceso, por ejemplo, al módulo de, de captura de datos agregados eh, y al módulo de tracker de modo que eh, tendríamos una, en vez de combinar roles, distintos roles para asignar a un solo usuario, tendríamos un solo rol que engloba en sí mismo todas aquellas funciones y todos aquellos derechos y accesos que pudiera requerir, requerir ese usuario de acuerdo a, su, a la función que desarrolla en sus labores del día a día. Y con eso vamos a, a pasar a, a revisar en el sistema cómo funcionan estos roles. Te voy a tomar la pantalla, Marco. Y vamos a... Vamos para allá. Bien, listo. Entonces... Tengo yo aquí la ventana del el servidor de configuración. Voy a decirles, veamos cómo llegamos a este punto. Entonces, eh, no, ingresando al el problema. sistema, normalmente vemos el talamando. Sí, perdón. Eh, ¿Que si podrías maximizar de pronto la pantalla? Que sea un poco eh, pequeña, Te queda ¿sí? que, muy Vamos a ver... Eh, un poquitico más grande, tal vez. Sí. Ok, ahí está. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? ¿Mejor? Pues sí, pero igual las letras. Ah, la letra es Un poco pequeña, ¿verdad? Sí. Bueno, ingresamos al sistema como siempre. Nos va a llevar a, de acuerdo con nuestra configuración, nos va a llevar al tablero de mando. De aquí vamos a Buscar el módulo de usuarios. Y En el módulo de, usuario tenemos, de usuarios tenemos tres opciones. Una, un, eh, un tab o la sección que nos permite la administración de, la, de las cuentas de usuarios. Los roles de usuario y los grupos de usuarios. Veamos rápidamente la, cómo se constituye una cuenta de usuario. Voy a agregar aquí una cuenta. Vamos a agregar una cuenta para mí. Eh, me pide un correo electrónico, que no siempre es necesario. Eh, podemos asignar, eh, si tenemos nuestro sistema configurado para utilizar OpenID o LDAP, eh, podemos activar esta opción que entonces nos permite... Hacer la autenticación del usuario de las credenciales con un, con un servicio como sería el caso de Google o, o de um, um, Active Directory con Microsoft. Eh, podemos asignar una fecha de expiración de la cuenta cuando tenemos usuarios que van a tener derechos de acceso temporal. Con esto facilitamos que la cuenta... Eh, quede bloqueada a partir de una fecha específica y no necesitamos eh, mandar recordatorios a nuestro administrador. Luego vamos a asignar una, una contraseña que puede ser, eh, como, como recordaron al momento que se registraron, esta contraseña tiene que ser, eh, tiene que tener por lo menos una letra mayúscula eh, un, y un símbolo y números. Y como mínimo, me parece que son ocho caracteres. Luego están los datos básicos del usuario, nombre, apellido. Si tenemos nuevamente, mencionamos sí, si tenemos sí, sí. activada la opción de eh, autenticación con, o, con un servicio externo. Aquí tendríamos eh, la información de cómo se debe identificar el usuario. Y otros datos personales que pueden referir al, al número de, a, de teléfono, la cuenta de WhatsApp, etc. Eh, aquí vale la pena mencionar que si no contamos con la cuenta de correo electrónico, aunque no es obligatorio agregarla, eh, no podríamos realizar acciones de recuperación de la cuenta en caso de que olvidemos la contraseña. Y el sistema siempre tiene funciones que nos envía información sobre um, captura de datos, cierre de, de captura y validaciones que podrían requerir el correo electrónico también. Así que siempre hay que considerar que el correo electrónico es un, es un dato importante para la cuenta. Luego ah, podemos controlar el idioma en el que vemos la, la interfaz del, del sistema y el idioma de la base de datos. Aquí tendríamos que pensar que eh, todas aquellas, eh, todos aquellos mensajes, leyendas, y etiquetas que, que forman parte del, del menú eh, y descripciones de, de objetos del sistema, se refiere a la interfaz y la, el idioma de la base de datos se refiere a los metadatos y a la información que, que nosotros agregamos a la configuración que vamos haciendo en el sistema. Es decir, podemos tener un elemento de datos que si tenemos la, esta configuración de base, nos va a mostrar el nombre del elemento de datos conforme, de acuerdo a como nosotros lo creamos. Pero adicionalmente podríamos darle una traducción a múltiples idiomas e incluso podemos hacer eh, idiomas locales, es decir podemos dar de alta en el sistema, por ejemplo, español eh, de Guatemala o español de El Salvador, español de México. Y tener estas variantes para poder hacer la traducción cuando el sistema nos requiere que haya una precisión con respecto de, del idioma que se utiliza o las formas idiomáticas que utilizamos para describir un objeto que creamos en el sistema, un elemento de datos o cualquier otro metadata que, que um, configuramos en el sistema. Luego tenemos los roles disponibles, que precisamente es a lo que nos referíamos hace un momento. Esto es, eh, estos son los grupos de autoridades o roles de usuario. Y es importante que asignemos esto a nuestra cuenta, ya que sin, sin, si no asignamos un rol, el usuario no va a tener ningún tipo de derecho para acceder al sistema a los módulos o realizar acciones y luego tenemos la asignación de, de las unidades organizativas que se dividen en tres secciones es tenemos eh, podemos asignar una unidad organizativa para captura si no hacemos una asignación específica para análisis se va a utilizar la misma configuración que tenemos para captura pero aquí vamos a, a decir este usuario, por ejemplo, podría tener acceso a realizar captura únicamente en, eh, vamos a ponerlo, eh, únicamente en el distrito de, de postres. Y para hacer el análisis de datos, tal vez yo le doy acceso a todo el sistema. Y luego, muy importante, cuando trabajamos con tracker, necesitamos indicar, cuando vamos a buscar a una entidad, ya hablaremos más adelante sobre qué, qué significa esto, qué, qué es una entidad. Eh, en qué unidades organizativas podemos hacer, eh, es válido que mi usuario busque estas entidades. Yo puedo decir que es en todo el sistema o solo una región. De modo que si yo registro a una persona y eso sería una, un tipo de entidad. Registro una persona en un programa de tracker para vacunación, eh, mi usuario va a poder buscar a todas las personas que están registradas únicamente en la región animal o la región y en la región alimentos. Y el resto del país queda fuera de, de su ámbito de búsqueda. Luego tenemos los grupos de usuario. Esto es importante porque con esto podemos controlar también el acceso y los derechos sobre los metadatos. Hablaremos de eso en un momento. Voy a cancelar aquí. Eh, bueno, antes de cancelar, eh, tenemos un punto más aquí. Y esto, cuando creamos dimensiones dinámicas, estas dimensiones se muestran eh, aquí en, eh, en la ventana de restricciones de dimensiones disponibles. Y esto es lo que nos va a permitir es asignar una dimensión dinámica que se utilice como filtro para permitir que el usuario únicamente pueda ver la información que está ligada con estas dimensiones. Esto es parte de una configuración avanzada que, que rara vez se, se utiliza, pero que tiene, es de gran utilidad cuando necesitamos hacer... Eh, cuando necesitamos otorgar el acceso granular al sistema y restringir el nivel al que se puede ver la información de acuerdo con las dimensiones que tenemos configuradas en el sistema. Vamos a cancelar aquí y ahora pasaremos a ver cómo, cómo se configura un rol de usuario. Eh, abrimos el rol de demo, un rol que ya existe y es precisamente el rol que tienen ustedes asignado eh, en el sistema para poder trabajar eh, durante, el, durante la academia. Y aquí pueden ver que tenemos el nombre del rol, la descripción, y las divisiones del tipo de autoridades que tenemos eh, disponibles para asignar a nuestro rol. Como les platicaba antes, está eh, roles que con, para para acciones relativas a metadatos. Acceso a aplicaciones. Eh, perdón Juan Manuel. Perdón, ¿Roles perdón. del rastreador? Sí Marco. Me interrumpo. Es que precisamente eh, en el chat me están escribiendo los usuarios. Ellos nos están tratando de seguir y no tienen acceso al módulo de usuarios. entonces ya, yo esto sé... es, es posible que sea por, eh, por limitaciones del, del rol que tienen asignado. Eh, lo vamos a revisar un poco más adelante, pero de momento, por favor, sigan mi pantalla y, y ya vemos eh, a, a asignarles este acceso en un momento. Si tú puedes ver, Marco, está... Es, entonces, de hecho, lo podemos ver aquí mismo como parte de, sí, sí. de, de la explicación. Entonces tenemos los metadatos, eh, aplicaciones, que es precisamente el acceso a los módulos del sistema. Acceso a Tracker y acciones relativas a Tracker. Importación y exportación de metadatos y datos. Y configuraciones y acciones específicas que afectan al sistema en su totalidad. Y veamos eh, en, con respecto de la metadata. Aquí pueden ver que en el, acce, la, el nivel de acceso eh, que podemos otorgar tiene que ver con poder Eliminar, agregar o editar de forma privada, agregar o editar de forma pública. ¿Qué sucede con esto? Nosotros podemos crear, como tenemos asignado el rol eh, en el curso, podemos crear metadatos públicos, de modo que estos metadatos no necesitamos compartirlos con un grupo de usuarios y todo usuario que tenga acceso al, al módulo relativo al, al tipo de metadatos, va a poder acceder a este recurso y si tiene acceso para editar, eh, podrá, o al módulo para editar o para captura, podrá hacer uso de este recurso de una u otra forma. Es decir, eh, veamos aquí el ejemplo con los, con los elementos de datos que mostraba Marco anteriormente. Yo tengo aquí eh, que para elementos de datos puedo otorgar derechos eh, para acciones de actualización y, y configuración a nivel público, a nivel privado y para poder eliminar. Si yo quito la opción del acceso a nivel público, veamos que, que, que vea, veremos que puedo entonces... Editar, si permito que mi usuario pueda modificar y crear elementos privados y eliminar. Eh, normalmente en una configuración de producción vamos a restringir que la, los permisos sean para crear objetos privados en general. Sobre todo cuando hablamos de configuración de elementos de datos programas y sets de datos, lo mismo que sets de opciones. Y vamos a dejar que sea público, con re, el acceso público con respecto de crear eh, informes. Por ejemplo, eh, que un usuario que pueda crear, eh, aquí podemos verlo, un informe, un informe de eventos, un mapa. En estos casos eh, podemos asignar el permiso a nivel público para que no tengan que, que compartirlo con grupos específicos. Aún así, el usuario va a tener derecho a crear el, el objeto privado y compartirlo únicamente con un usuario o con un grupo específico. Con respecto de las aplicaciones, como pueden ver aquí, eh, podemos activar o desactivar el acceso a, a módulos específicos y como bien comentaban eh, en el chat el día de hoy, no tienen el acceso al módulo de usuarios. Aquí les voy a dar yo este acceso. Voy a activar este, el acceso al módulo de administración de usuarios. Y como pueden ver, eh, está el acceso para otros módulos como eh, captura de datos, el, el limpieza de caché. La, este, esta aplicación es bastante importante con, con respecto de nuestros usuarios que están haciendo configuración, ya que cada vez que hacemos cambios es, eh, es necesario borrar el caché de, de nuestro explorador y regresar a, a revisar los efectos de, nuestra, de nuestros cambios y ajustes en la configuración. Luego tenemos los accesos a, a los módulos eh, analíticos. Y, eh, y módulos de captura, como pueden ver aquí. Eh, con respecto de tracker, como pueden ver, el acceso es granular también y podemos controlar qué tanto puede hacer nuestro usuario. Aquí podemos, hemos dado acceso para actualizar entidades, eh, buscar entidades en todas las unidades organizativas, de modo que... Eh, esto se saltaría el acceso, si limitamos el acceso en, en la configuración de nuestra cuenta de usuario, esta, esto tendría un efecto de abrir esta búsqueda a todas las unidades organizativas por arriba de lo que ya hemos asignado a la cuenta. Eh, manejo de reglas de programa y vemos que aquí eh, está limitado a que no se puedan borrar entidades. Inscripciones a programas y, y administrar la configuración del, del uh, dashboard o del, del tablero de entidades. Voy a darles acceso a estas otras dos opciones, que se puedan eh, abrir eventos completados también y ver datos en analíticos. Con respecto a importar y exportar, el sistema tiene un módulo que nos permite importar configuración y datos. Esto se puede hacer con formatos XML, JSON y CSV. Eh, las cuentas de momento no tienen habilitadas estas opciones, pero como pueden ver aquí, existen estas, estas autoridades que nos permite acceder a ese, a ese tipo de acciones. Y con respecto de, los, de las autoridades de, de sistema, esto ya tiene que ver con eh, eh, permitir a nuestro usuario modificar la forma en que se comporta el sistema eh, en, su, en, en general y realizar acciones que pueden tener un efecto a nivel uh, global del sistema, eh, como es el... El caso de la administración de usuarios que permita al usuario que le asignamos este rol eh, agregar o eh, quitar usuarios en grupos que, eh, a los que no tiene acceso de escritura, únicamente de lectura. O, por ejemplo, aprobar datos, que es otro tipo de, de ciclo en el proceso de captura de información donde podemos asignar una forma en que se aprueba la, la se aprueban los datos y esto y aquellos datos que no están aprobados no se ven reflejados en informes analíticos y realizar otras secciones de mantenimiento en el sistema entonces a, a esto esto se, con esto cerramos la sección de roles de usuario o eh, grupos de autoridades. Y vamos a ver rápidamente los grupos de usuario. Esto es bastante más sencillo. Eh, el tema de los grupos de usuario nos permite eh, crear un grupo que posteriormente vamos a utilizar para controlar el acceso a los metadatos y a la información. Entonces, yo voy a crear aquí un grupo que sea... Eh, usuarios eh, el, de la academia, aunque ya tenemos un, un grupo de participantes. Y eh, para este grupo yo podría indicar en esta sección que los miembros de este grupo son administradores y responsables de otros grupos. De modo que si yo crea, si yo estuviera creando un, un grupo de administradores de usuarios para una región en particular de, de, del sistema, podría decir que este, los miembros de este grupo están encargados de administrar los accesos y configuración para los miembros del grupo, voy a decir, eh, de participantes en la academia, por ejemplo. Y voy a guardar aquí este cambio. Como podrán ver, en esta pantalla yo no puedo asignar los usuarios. Y aquí tenemos un mensaje que indica que la configuración eh, y el, de los miembros del grupo tiene que hacerse en la configuración de, de cada cuenta de usuario. Entonces yo voy a, a buscar aquí eh, una cuenta cualquiera. Vamos a abrir la cuenta de Luceli Y voy a decir que más opciones. Vamos a bajar y voy a decir que Lucelli es miembro de los participantes de la academia y el grupo que acabo de crear, que es usuarios de la academia. Después, eh, qué puedo hacer con este, con este grupo de usuarios? Como les decía, eh, en controlar el acceso. Vamos a ver la, la, el tema entonces. Pasamos rápidamente al tema de compartir metadatos. Entonces, una vez que ya tengo mi cuenta de usuario, mi rol que le permite el acceso a las acciones y módulos y el grupo de usuarios que me permite compartir, voy a ir al módulo de mantenimiento y voy a decir que entonces, en la sección de sets de datos, y esto aplica para la, mayor, la mayoría de nuestros, eh, nuestros objetos o metadatos en el sistema. No aplica para el caso de unidades organizativas, por ejemplo, pero sí para nuestros sets de datos. Y aquí lo que voy a crear. Eh, vamos a ver. Ayer Marco hicieron elementos de datos, ¿verdad? Sí. Vamos a hacerlo sobre los elementos de datos. No, no, la, la verdad no, no creamos. De, hay algunos en el servidor, pero no. Ok, entonces, bueno, veamos sobre, sobre un elemento de datos. Aquí tenemos un elemento de datos de edad. Y como pueden ver, tenemos eh, la opción de tres, menú de tres puntos que nos permite ver acciones que podemos realizar. Y estas acciones estarán presentes de acuerdo con... El, el nivel de acceso que le dimos a la cuenta de usuario. Es decir, si yo no, permiti, si yo no permito que este usuario pueda editar eh, elementos de datos públicos y mi elemento es público, entonces este elemento de datos va a estar fuera del alcance de, de mi cuenta de usuario para edición y, y actualización. Sin embargo, en mi caso tengo acceso a a configurar objetos públicos y privados, de modo que puedo editar, puedo hacer copias y configurar el acceso compartido, que es lo que nos interesa en este momento con respecto del grupo de usuarios que vimos hace un momento. Entonces voy a abrir esta, esta opción de configuración de uso compartido y aquí pueden ver que tengo la información de cuál es el nivel de acceso que está aprobado para el elemento de datos en particular. Este elemento fue creado por la cuenta admin. No tiene acceso público, es privado. Aquí yo podría hacer una modificación y dar acceso público. Y esta tampoco tiene acceso externo, que no es válido. De momento esta opción no está disponible en el sistema. Y como pueden ver, hay dos grupos de usuario con los que se ha compartido este objeto. El, el grupo de usuarios de administradores de la academia. Si ven aquí el símbolo o el icono es un lápiz, lo cual me indica que estos, este, los miembros de este grupo de usuarios pueden editar el recurso. Aquí lo pueden ver. Hay dos opciones. Hay una opción de lectura y otra le, le, opción de edición y, y, y vista para el objeto. Cuando damos acceso solo para lectura, mi usuario va a poder ver eh, los miembros del grupo. Los usuarios miembros del grupo van a poder ver el recurso. Que no lo van a poder modificar. Y por supuesto, escritura y, y visualización va a dar derechos completos sobre el objeto. Y como pueden ver, para los participantes de la academia o el grupo de participantes, hemos dado acceso solo de lectura. Yo aquí puedo escribir. Eh, vamos a... Buscar una cuenta. Aquí pueden ver, está la cuenta de Luceli. Por supuesto, puedo compartir con un usuario individual o con grupos. Y la forma en que esto se distingue es eh, por el icono. Cuando tenemos eh, dos muñequitos, es, eh, se refiere a que es un grupo. Y cuando tenemos uno solo, se refiere a que es un solo usuario. Y a Luceli le podría dar, aunque Luceli es miembro de solo del grupo de participantes eh, y del grupo que yo creé hace un momento, a Luceli, por ejemplo, le podría dar acceso de edición, no nada más de lectura, sino de edición, lo cual eh, sobrescribe o le da derechos adicionales a los derechos que tendría tan solo por ser miembro del grupo de participantes. Vamos a agregar eh, el otro grupo, usuarios de la academia, y entonces aquí daría solo lectura. Y puedo poner tantos grupos como sea necesario. Es importante que planeemos cómo vamos a compartir los metadatos eh, de acuerdo a, a las reglas de acceso a la información que debemos observar en el sistema, eh, de modo que tengamos eh, un número de grupos de usuarios lo más compacto posible, ya que conforme va creciendo nuestra configuración y vamos aumentando el número de grupos de usuarios, se vuelve compleja la administración y esto puede, puede ser un, un problema más adelante. Eh, Marco, ¿podríamos deshabilitar el, la sala de espera para la sesión? Creo que. Oh, espera, ya lo veo aquí, porque veo que van llegando de pronto algunos usuarios. Ok, ya Ya, ya, ya, lo, ya lo quité, ya está. Listo. Ok, entonces, ya vemos. Eh, vamos a ver un, una forma adicional. Y es, en el caso de opciones de categorías, tenemos. Eh, Vamos a poner aquí eh, una, una opción de categoría que sea, digamos, eh, un grupo de edad. De 10 a 15 años. Voy a tener un nombre corto. vamos a hacer un tanto más compacto. Eh, 10 a 15. Le vamos a poner un código. Eh, Marco ya les va a explicar un poco más sobre las opciones de categoría que se utilizan para la desagregación de, de información. Eh, pero yo voy a configurar esto rápidamente para, eh, para poder mostrarles una, un dato adicional con respecto a cómo funciona el, eh, compartir la, los metadatos en otras opciones del sistema. O en otros objetos. Veamos el uso de de la, la configuración de uso compartido para las opciones de categoría este objeto de acuerdo a mi, a mi nivel de acceso se creó público por, por defecto pero yo no quiero que sea público así que le voy a quitar este acceso y aquí pueden ver que hay un, una sección adicional en, eh, para compartir este objeto y esto se refiere a los datos ya que esto nos permite desagregar la información y tiene una, una liga directa con la forma en que se desagregan los datos, yo puedo asignar un permiso adicional que me permita ver el objeto y ver los datos que, que están aso asociados con el objeto. Aquí, por ejemplo, yo puedo decir que a nivel público puede, ver, puede haber solo lectura. Y que a nivel público no hay acceso a los datos. Voy a agregar eh, el, el grupo de, de administradores de la academia. Aquí voy a dar derechos completos. Los administradores pueden editar y ver el, el metadato. Y con respecto a los datos, aquí ven hay tres niveles. Sin acceso a los datos solo de lectura, lo cual me permite acceder a la información, eh, tanto en módulos de captura como en módulos analíticos, solo para ver. Y puedo dar el nivel de guardar y visualizar, que me permite agregar información, modificarla o utilizarla en módulos analíticos. Vamos a eh, agregar el grupo de usuarios. Y aquí voy a decir que solo lectura, pero que puedan hacer captura. Y esta, esta combinación es típica para usuarios que van a hacer captura de datos, pero que no tienen ningún acceso con respecto de eh, configuración del sistema. Y con esto cubrimos ya esta, esta sección de... Cómo compartimos los metadatos, el acceso a la información y los roles de usuario y los grupos de usuarios. Muy bien. Eh, creo que pasamos entonces con la siguiente parte de la agenda. Marco, te paso la pantalla. Y sí, sí. continuamos con, la, con metadatos. perdón que se me hizo acá este control ahora no lo puedo bajar <ríe> perdón aquí enviados sí, entonces bueno eh, estábamos aquí revisando lo de eh, roles de usuario lo que vimos ahora configuración de uso compartido Y continuamos con metadata. Ah, bueno, perdón. Yo había preparado esta de otra. <risa> Listo. Esta es la 2. La, la sí, creo que ya cambió esta imagen. Igual, bueno, este fue lo que usamos el año pasado para explicar, pues, qué es la metadata, ¿no? Recuerdan, ayer vimos un, era un barco con unos contenedores donde veíamos que cada bloque es el, cada bloque, digamos, es un, es un, un componente, ¿no? Desde, de, con el que vamos a armar posteriormente Digamos, todo nuestro formulario, nuestros programas, y a eso es lo que le llamamos metadata. Aquí, pues, está un, un esqueleto, o sea, en realidad, es la, es el, el, la metadata es esto, ¿no? El esqueleto, la columna vertebral, el, el, digamos, los componentes principales sobre los que vamos a montar todo, digamos, toda nuestra implementación, todo lo, nuestro programa. Entonces, eh, veíamos ayer, eh, vimos, digamos, cómo entrábamos a, a la parte de unidades organizativas. Y vamos a ver, digamos, también eh, hoy el resto, que son eh, la parte de elementos de datos. Y podemos ver algo de periodos también. Entonces, para elementos de datos, esto de unidades organizativas, ayer lo, lo, lo vimos. Eh, donde hicimos el árbol, digamos, de unidades organizativas, vimos los niveles que tienen, la organización jerárquica. Vimos que esto, digamos, realmente corresponde, o sea, le, lo ideal es que tengamos unidades eh, o la organización geográfica digamos aquí y, y pues ten, eh, lo hagamos de esta manera jerárquica, no vimos cómo crear los diferentes niveles incluso vimos cómo mover una una unidad organizativa y vimos aquí también cómo crear grupos de unidades organizativas que son los que nos vamos, vamos a poder usar como una dimensión de datos para generar nuestros informes no esto fue lo que vimos ayer también eh, entonces eh, Vamos a, a ver el, el concepto hoy de elementos de datos. Ya vemos que el elemento de datos es, es el, el qué es lo que realmente quiero guardar, no son las variables. Entonces, por ejemplo, eh, para estos programas de salud, por ejemplo, como estos de vacunación COVID, podríamos tener estas variables, que es el número total de viales recibidos, número total de dosis suministradas, si el paciente, por ejemplo, presenta condiciones subyacentes. Entonces, aquí vemos que es... Eh, este dato, por ejemplo, eh, lo podríamos llamar, o sea, este es el dato que queremos guardar, pero en GIS, No es necesario poner número total de viales recibidos, sino que pues podemos ponerle que son viales recibidos y eh, que sea de tipo numérico, ¿no? Un entero positivo o cero. De esta manera, pues, podríamos hacerlo más corto. Número total de dosis suministradas. Aquí entonces eso es para el programa también de vacunación de covid COVID, perdón, entonces ponemos el, el prefijo COVAC, que es para vacunación de, de COVID en español, y dosis suministradas. El tipo de valor que puede tomar esto también puede ser entero positivo o cero. Y también para el programa de COVID, el paciente presenta condiciones subyacentes. Podríamos poner como COVAC condiciones subyacentes y sí o no. Entonces digamos que aquí, este digamos que puede ser usado para datos agregados, que es lo que estamos viendo en esta academia y esta por ejemplo ya sería una variable para usar como para, para un programa, ¿no? pero si quiero hacer tracking a una persona o seguimiento a una persona podríamos usar este tipo de variable y el tipo de valor aquí sería sí o no entonces digamos que esto es lo correspondiente a, a la nomenclatura bueno, para categorías eh, es un concepto, digamos yo quería aquí mostrarles algo ¿cómo puedo bajar esto? vamos a ver Ok, acá. Quería mostrarles algo, ¿no? ¿Qué es, qué es categoría, de acuerdo a Wikipedia? O sea, que hay algo que la palabra categoría de, de, deriva de la palabra categoría, que significa predicado o atributo. En filosofía, es una categoría es una de las nociones más abstractas y generales por las cuales entidades son reconocidas, diferenciadas y clasificadas. Entonces, tomando como parte de esta definición etimológica, podemos ver que sí, o sea, en realidad es un atributo o es, eh, nos ayuda ¿no? a, a reconocer, diferenciar o clasificar entidades. Entonces, eh, precisamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este, este concepto, podemos ver que podríamos, por ejemplo, crear categorías para sexo. ¿no? Eso nos permite, digamos, crear una clasificación o poner una, un atributo, ¿no? el sexo, que es masculino y femenino. Por ejemplo, podríamos sexo al nacer, digámoslo así, para no, no complicarnos mucho. Sexo al nacer podría ser masculino y femenino y podríamos tener entonces es, eso, digamos serían esta, una categoría, no grupos de edad. Podemos definir diferentes grupos de edad como de 80 o más años, 75 a 79, 60 a 74, por ejemplo. El tipo de aseguramiento que tengan las personas o la aseguradora con la que están, podríamos crear ese tipo de atributo. Eh, o el fabricante de una vacuna, por ejemplo. Entonces, estas categorías las podemos usar dentro del sistema como desagregación, que es como, veamos aquí, yo puedo tener una, un, un elemento de datos o una variable que se llame, por ejemplo, el fabricante de la vacuna y desagregarlo en, en, en los diferentes fabricantes, por ejemplo, AstraZeneca, Pfizer y Moderna. ¿no? O, puedo tener, o también lo puedo poner como un atributo. Ayer algún compañero nos preguntaba en la sesión que cómo para una implementación especial que hay en Guatemala, con la que hemos trabajado, eh, se puso un atributo, o sea, es como una marquita, todos los datos, o sea, de un formulario donde nos decía, por ejemplo, eh, cuál era el subreceptor que estaba trabajando en ese formulario. Entonces, cogemos el formulario y se le puso esa marquita, ese atributo, ¿no? Entonces se le dice, ah, esto pertenece a tal subreceptor, y se le ingresaban los datos, ¿no? A tal, así es el, a tal agente, ¿no? De o el que capturó que pertenece a tal subreceptor. Y, e ingresábamos todos los datos, a todos los datos del formulario y le poníamos esta marquilla. Entonces, son las dos formas de trabajar. Esto es un concepto, digamos, ya más avanzado. Pero vamos a hacer un ejemplo rápido de esto, ¿no? Para que vean cómo, cómo funciona. Entonces, puedo tenerlo como atributos o como desagregación entonces eh, vamos a ver aquí rápidamente cómo se crean las categorías vamos a entrar por mantenimiento a categorías y también vamos a, ver, a ir creciendo del nivel más bajo al, al más alto, ¿no? entonces aquí el, la, la opción más granular es crear las opciones de categoría que son como vimos estas de acá, pueden ser el sexo masculino y femenino o los grupos de edad como los tenemos aquí y eh, luego vamos a crear entonces la, después de la, de la opción de categoría vamos a crear ya la categoría y luego una combinación de categoría aquí está en la forma secuencial como lo debemos crear opción de categoría que es por ejemplo sexo masculino o femenino eh, o sea masculino y femenino la categoría de sexo y yo puedo hacer combinaciones de categoría entonces por ejemplo puedo crear otra de grupos etarios donde defino los grupos de edad, la categoría sería grupo etario, y combinar sexo con grupo etario, y nos podría salir algo como esto, podría tener o bueno, aquí es fabricante de vacuna con un grupo etario, los combino y me sale de esta, de esta forma entonces es como muy similar a un Excelsiven ¿sí? entonces ya aquí tendría las personas mayores de 80 años que les aplicaron AstraZeneca o Pfizer o Moderna lo mismo aquí, tendría otro grupo etario combinado con las diferentes eh, con las diferentes vacunas. ¿no? Entonces, esta es la manera de, de, de crear las, las categorías. Pues aquí están los pasos. Primero, crear las opciones de categoría, por ejemplo, eh, los grupos etarios, si son hombres y mujeres, el sexo. Crear las categorías adicionando las opciones correspondientes, por ejemplo, el grupo de edad, y ahí luego seleccionamos las opciones, que son los, los, las edades que creamos previamente, el sexo, y creamos adicionamos las, las opciones creadas previamente y como les decía creamos la combinación de categoría posteriormente entonces eh, vamos hasta ahí vamos a, vamos a ver esta parte y vamos, vamos a ver bueno vamos a hacer un ejemplo completo, luego lo que vamos a hacer es como les decía adicionar la variable, entonces vamos a crear el elemento de datos ya saben que el elemento de datos es, es lo, que, lo que quiero guardar ¿no? Entonces, pues hay elementos de datos, como les decía, para datos agregados y para registros individuales o tracker. Entonces, puedo crear mi elemento de datos también por mantenimiento, elemento de datos, creamos las variables eh, y ahí vamos a, a dar las opciones de creación, ¿no? Vamos a ver todo esto. Y luego la idea es que crear un conjunto de datos. Entonces ese es el, el ejercicio para el día de hoy. Vamos a hacer entonces, vamos a comenzar vamos a hacer el break con Manuel, tenemos aquí las tenemos el break a las, vamos a ver la agenda revisemos eh, rápidamente la agenda, Lo tenemos eh, la agenda está para vamos a ver 15, ¿cómo vamos? Eh, aquí está la agenda a está las 10:20 la tenemos el, el descanso o sea que tenemos todavía 15 minutos bueno, entonces vamos a yo creo que alcanzamos a crear las, las categorías entonces, ok, aquí se ha bloqueado. Este es un problema con mi browser, con este perfil de este browser, porque si uso otro perfil, ya les digo cuál. Este, por ejemplo, a ver qué se me hizo. Eh, vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver esto entonces. Porque se sube aquí esto vamos a entrar a que estaba mirando aquí esto, entonces vamos a, a, a hacer el procedimiento voy a entrar entonces a mantenimiento mantenimiento y nos aparecen las, las opciones ¿no? entonces tenemos aquí categorías, elementos de datos set de datos, indicadores, mire que también de una manera intuitiva está organizado para cuando vamos a usar las categorías y los elementos de datos eh, bueno es bueno recalcar que esta parte de categorías con elementos de datos se usa para datos agregados ¿no? para registros individuales o tracker no está disponible esta opción como desagregación ya vamos a ver esto entonces vamos a categoría y aquí también vemos en orden como cómo, cómo, cómo está o sea, organizado de una manera también secuencial entonces vamos a las opciones de categoría. Bueno, aquí hay un grupo, parece que es un grupo etario de 10 a 15. Este, bueno, ya lo crearon, ya lo creó alguien hoy, hoy el 22, sí. Listo, entonces vamos a crear, por ejemplo, eh, el sexo masculino y femenino. Entonces vamos aquí a más. Eh, oh, bueno, creemos ese mismo, ¿no? Que podría ser el, el, el nombre de la vacuna, que sería entonces... Por ejemplo, Pfizer. Ver, aquí estamos. Pfizer. Eh, Pfizer. ¿cierto? Podemos poner una fecha inicial y final cuando... O sea, est estas opciones están disponibles, pero aquí no vamos a poner nada. Y también podemos filtrar si estas opciones, digamos, solamente están disponibles para un país o para una unidad organizativa en especial. Aquí dejémoslo... Voy a dejarlo genérico, ¿listo? Y le digo guardar. Pfizer. Eh, vamos a crear AstraZeneca creo ¿Es que se escribe así sí. AstraZeneca eh, y lo vamos a dejar aquí y la otra creamos otra aquí Por ejemplo, Sinovac creamos este nombre en formato Sinovac perdón. Sinovac Listo, tenemos aquí estos tipos de vacunas, digamos que se están aplicando en el país. Bueno, podemos poner que sería Janssen. Ah, ok, aquí fallé con algo, ¿no? Eh, recuerden que la idea es que podamos identificar quién está creando qué, ¿cierto? Voy a, voy a hacer el cambio porque es importante. Entonces voy a ponerle aquí que estos son las mías, MG. MG. Janssen. y voy a guardar estas son las mías, ok, aquí ya todos crearon muy bien, entonces aquí estaba AstraZeneca, creo que es la mía ya se me están siguiendo aquí voy a crear MG AstraZeneca okay. AstraZeneca, Janssen y dijimos que acá también estaba eh, Sinovac hay Pfizer, también la creé yo aquí tenemos varios ok, esta es Zeneca, Sinovac Pfizer, A ah, falta Sinovac esta es mía también y sí, puedo crear aquí Sino... Entonces, estas son las opciones de mi categoría ¿no? eh, vamos a crear entonces de una vez también las de los grupos etarios Yo, en este ejemplo tengo hay unas aquí veíamos que eran de pasamos acá aquí estábamos viendo las de eh, usuario esto este. por ejemplo de 80 más o más años 75 a 79 y 60 a 74 bueno luz tiene una pregunta como 80 más, yo voy a seguir creando aquí, no sé si puedes ir mirando que o puedes, Luceli, si puedes comentar por el por el chat Sí, por favor cuéntanos, Luceli, ahí en el Slack Entonces, 80 más, 75 79 Vamos a crearlos aquí Entonces voy de grupos etarios podemos ponerle 80 más años eh, con inicial aquí 80 más eh, dijimos que hay otro que es de 75 a 79. No sé, podemos poner otro de, de 60 a, a 74, por ejemplo. 60 a 74 años. Este es ¿Viste? Entonces aquí tengo mis grupos etarios 60, a 74, 75, a 79 y 80 más por ejemplo. Entonces vamos ahora sí al siguiente paso crear las categorías. Entonces aquí en categorías vamos a crear dos categorías. Uno pongamos aquí que se llame dijimos que era grupos de edad Vacunación. COVID, ¿Cierto? Entonces voy a aquí. ¿eh? ¿Por ahí? Eh, aquí puedo poner una descripción, el un código, el tipo de dimensión. Esos son los que veíamos ahora. Que puede ser de desagregación o atributo. En este caso es de desagregación, porque yo voy a, a crear una variable que se llame. Ya vamos a ver el, el, que es el, el digamos, número de dosis aplicadas, por ejemplo, y lo voy a desagregar en, de acuerdo al tipo de vacuna. ¿no? Entonces, en este caso, va a ser desagregación. Y lo puedo usar como dimensión de datos. Ya vamos a ver para qué nos sirve esto, para la parte de reportes también. Entonces, grupos de edad de vacunación. Entonces, yo tengo los míos ya. Esto, Todos estos los prefijos nos sirven. Mire, yo puedo hacer un filtro por MG de Marco García y tenerlos aquí ya, llamarlos solamente estos. De 60 a 74, 75 a 79 y mayores de 80. Listo. Entonces guardo ya mi categoría de grupos de, edad, de CO para COVID. Ok. Y vamos a crear otra que se llame... Eh, aquí vamos a poner esta MG... Pongámosla como, eh, dijimos que era el nombre de la vacuna, ¿no? Nombre de la vacuna. Sí, porque el fabricante que creo que pueden haber diferentes fabricantes, ¿no? Entonces, nombre de la vacuna aquí también es de esa agregación, Y aquí vamos a poner por MG los nombres de las vacunas que eran AstraZeneca, Janssen, Pfizer y Sinovac. Listo, las tengo aquí. Guardar. Bueno, entonces ya tenemos dos categorías. Bueno, ustedes ya están creando las suyas. Tengo los de grupo de edad y los de nombre de la vacuna. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la combinación de categorías. A veces no es necesario, ¿no? Yo puedo usar una, una combinación de una sola categoría. Les parece raro, pero vamos a ver que eso es necesario porque el elemento de datos o la variable cuando lo vamos a crear nos va a pedir esta combinación de categoría, entonces a veces necesito como les digo, solo crear una o a veces no necesito ninguna categoría ¿no? vamos a hacer ese ejemplo ahora. entonces vamos a ver, con combinación de categorías vamos a combinar las dos vamos a hacer una combinación entonces vamos a llamar a esta mg sería eh... ¿Cómo sería? Grupos de edad. Grupo etario o grupos de edad. Grupo. Grupos de edad. Eh, no sé. Eh, Por vacuna. ¿De vacuna. Podría nombrarlo. Entonces también es de desagregación. En este caso. Y. ¿Cuáles voy a escoger? Mis grupos de edad con el nombre de la vacuna. ¿Listo? Entonces así lo, lo voy a identificar. Y lo guardo. Entonces ahí ya tengo mi combinación de categoría. ¿Listo? Eh, si vemos aquí. En, en este que dice Category Option Combination. Es interesante que miren. Él ya crea creado una combinación. Y ya me dijo. Ah, mire. Tengo este grupo etario con AstraZeneca. Este grupo etario, que el mismo grupo, con Janssen, con Pfizer, con Sinovac. Luego el otro grupo, con AstraZeneca, Janssen, Pfizer, Sinovac. Entonces, él ya hace la combinación, ¿no? Aquí podemos ver esto. Esto es solo como por... Aquí podemos revisar y... Sí, mirar esta, esta combinación, ¿listo? Luego tenemos los category Option Groups. Bueno, podríamos crear un, un nivel, digamos, superior... Y también tenemos grupo de opciones de categoría. Eh, o sea, también podemos agrupar las opciones también. ¿no? Entonces, bueno, por ahora vamos a trabajar con estos Ahora sí, miren, aquí está de la manera secuencial. Podríamos crear nuestra variable. Aquí solamente estamos creando la combinación. Vamos a crear algunas variables. Y luego vamos a hacer un, un formulario. Entonces también creo que nos... ¿Pasamos de tiempo, Juan Manuel, Lo vamos bien? O, ¿O seguimos para no perder el hilo? ¿Qué opinan? Estamos todavía a un par de minutos, Marco. Ok, bueno. Entonces vamos a crear ahora sí nuestras variables. Entonces, para crear las variables, de los que están, o si estamos perdidos en algún momento, entramos a mantenimiento, recuerden. Y ahí está, elemento de datos. Entonces, esas son nuestras variables. ¿Qué es lo que queremos almacenar? ¿Listo? Vamos a entrar al elemento de datos y aquí vamos a ver entonces algunas variables que están creadas aquí previamente, ¿no? En este, en este servidor. Pero vamos a crear entonces una de... Vamos a hacer este, este formulario que vemos aquí de vacunación de COVID, de datos agregados. Entonces, vamos a, a, a crear aquí entonces eh, nuestras variables. Vamos a hacer... Vamos a darle más. Y pongámosle, por ejemplo, a este. Vamos a dar el ejemplo. Ok, aquí también tengo módulo. No, para no pasarme de ventana a ventana. Vamos a ver aquí. ¿Te eh, das cuenta? Centrarse. Aquí está mi curso. Día 2. Vamos a ver la presentación. Y acá teníamos nuestro ejemplo. Vamos a ver. Okay, entonces, vamos a, a, a decir este que sería el número de vacunas aplicadas, se llamaría nuestra variable, ¿no? Número de dosis aplicadas podría ser aquí. ¿Listo? Entonces vamos a crear este, este entonces, recuerden la nomenclatura, esto es de nuestro programa de vacunación, ¿cierto? Entonces podemos ponerle coa ah, bueno, y también le voy a poner que es de Marco García, ¿no? MG, pongámosle aquí, coa para identificarlo, y vamos a decirle que es el número de dosis aplicadas, como vemos, hay recomendaciones, ¿no? Yo puedo ponerle número de dosis aplicadas y quiero que, digamos, lo podría hacer de manera más explícita. Hay recomendaciones que dicen, bueno, no, o sea, no es necesario poner número, pues sabemos que, o en este caso, ¿no? Porque, o sí podríamos ponerle número, ¿no? Porque puede ser que sea dosis aplicadas, sí o no, o, pero bueno, podemos dejarlo como número, o si no, dosis aplicadas también estaría bien. Entonces, dosis, número de dosis aplicadas, vamos a ponerlo aquí. Y el eh, nombre corto, que es el que vamos a usar para la parte de reportes, que es importante también. Entonces, pues podemos simplificar aquí un poco también si, si está muy largo el nombre. Entonces, número de dosis aplicadas. Podemos asignar un icono, un color, digamos, para la parte móvil también es importante usar este tipo de iconos. De la descripción, podemos ponerle una máscara al campo también si, si es necesario. O sea, usar expresiones regulares para poner máscaras aquí. Esto funciona bien también. Y el nombre del formato, ¿cómo quiero que me aparezcan en mi formato? Bueno, aquí sí le puedo quitar eso y decirle que me aparezca como número de dosis aplicadas. El tipo de dominio, eso es muy importante. Entonces, como veíamos en el, en el día de ayer, hay, hay diferentes tipos de datos, ¿no? Que son los agregados y los de rastreador se llaman aquí, o tracker en inglés, ya cada vez lo usamos más, tracker. Eh, saben que, o sea, un dato agregado, por ejemplo, es lo que vamos a poner aquí, número de dosis suministradas, número de mujeres embarazadas, número de, de caninos vacunados, por ejemplo. Esta es información agregada, pero el sistema, ustedes saben también que permite hacer el seguimiento a, a pacientes o a entidades, ¿no? Entonces, cuando es una variable para hacer seguimiento a, a un paciente, a una entidad, como un hospital, etc., usamos el de rastreador, o sea, el de tracker. Por ahora le vamos a poner, que es agregados. Eh, en un posterior curso vamos a ver todo, o sea, hay un curso completo para toda la parte de tracker. Aquí estos son conceptos básicos. Lo más sencillo, digamos, aquí es trabajar con agregados. Y el tipo de variable. ¿no? Vamos aquí, tipo de valor. Entonces es numérico, entonces, entonces este es, podría permitir que sea decimal, positivo, negativo, etc. Pero si yo quiero mejorar la calidad de mis datos, puedo usar otro valor como entero, entero positivo, o sea, yo no puedo aplicar vacuna y media o esto así, o sea, puede ser mejor enteros, entero negativo o un entero positivo o cero. Entonces si para mí el cero es significativo, le podría dar este tipo de, de valor, que sea entero positivo o cero, ¿no? Entonces, quiero saber que no en realidad, fugaron cero, pues le pongo que me acepte el cero. Y el tipo de agregación. El sistema me permite agregar, como ustedes vieron, por diferentes niveles. Puedo agregar por unidades organizativas. Entonces, yo capturo en el nivel inferior, como vimos ayer, y puedo ir, el sistema va agregando hacia abajo. Cuando escojo un nivel superior, sin necesidad de hacer, pues, un query, una programación especial, ¿no? Para, para hacer esto. Y también me permite agregar, a través del tiempo, entonces si yo tengo un, un dato ya muy granular y estoy capturando la información a diario yo luego puedo decirle que me saque el total mensual o que me saque el semestre o el año y podría hacer una agregación también a, a, a nivel del tiempo ¿no? entonces aquí yo defino la agregación por ejemplo, aquí yo puedo usar suma pero si estuviera trabajando porcentajes, por decir algo yo no podría decirle súmeme todos los porcentajes y eso me dé un millón por ciento, por decir algo así, ¿no? Entonces yo debo tener cuidado también con esto. Puedo escoger promedios, medias, el último valor. ¿Qué si se le suma en unidad organizativa? El, el último valor, que es la media en, unidad, en la jerarquía de unidades organizativas. Bueno, aquí hay varias opciones para hacer la agregación. Si quiero hacer un conteo solamente, una desviación estándar, una variancia, puedo mirar aquí las diferentes variables como puedo agregar la información. Esto como estoy poniendo el número de dosis, puedo usar suma, o debo usar suma para que sume el total de dosis aplicadas. Entonces, bueno, si también, eh, si el cero es significativo, como decía, puedo decirle que almacenen los valores en cero. Eh, y aquí ya viene la parte que configuramos previamente. Entonces, puedo decirle que, me dice, ¿qué combinación de categoría quiere usar? entonces yo le voy a decir aquí que use la que tengo de grupos de edad por nombre de vacuna uh -huh. listo y eh, esta set de opciones aquí no me va a aparecer, ah sí, esto es para bueno listas desplegables pero no, en realidad no eso lo vamos a ver luego y set de opciones para comentarios bueno leyendas que también vamos a ver esto en la parte de, de análisis de datos también y también yo puedo excluir o adicionar, digamos, en qué nivel quiero hacer la suma, también esto lo podemos usar, por ejemplo, yo quiero que, o sea, tengo los valores individuales a nivel de, de, de municipio, pero quiero que cuando saque por departamento, tal vez yo pueda capturar ahí también y no quiero que me sume los del municipio, entonces yo puedo excluir, eh, también digamos que a qué nivel no quiero que me hagan las sumas por ejemplo, entonces esto lo puedo usar para esto también, y le digo guardar bueno eh, eso digamos que ya creamos ahí una variable bastante compleja para, para esto ¿no? Va completa, vamos a hacer una sencilla, vamos a crear otra por ejemplo aquí yo puedo decirle eh, aquí puedo decirle, vamos a ver Creemos otra que se llame, a ver, una, una que nos sirva para vacunación sencilla. Por ejemplo, podría poner aquí el número de jeringas, si se usa en todo el... Sí, jeringas eh, suministradas. Sí, o enviadas, digamos, a, a ese centro de salud, por ejemplo. Número de jeringas suministradas, ¿listo? Y lo pongo aquí. Eh, ¿Cómo quiero que me aparezca? El tipo de dominio también es agregado. Y este valor es también, voy a decirle que entero positivo es cero. ¿Listo? Que el cero es significativo aquí. Y aquí no vamos a usar ninguna combinación de categorías. Solo quiero que me digan el número de jeringas que suministramos. ¿Listo? Entonces esto digamos que es la forma... Eh, de crear las variables. Entonces ahí ya vamos. No sé si quieren parar o creamos de una vez nuestro formulario, que también es sencillo. Sí, creo que, creo que paramos de una vez, Marco. Les damos 10 minutos para que pueda ir todo, todos puedan ir a, a rellenar su taza de café. Y, y regresamos ya con la, con la creación del set de datos listo, paremos entonces son las 10 y media las 10 y 40 nos volvemos y continuamos muy bien bueno entonces habíamos quedado en que creamos ya nuestras variables y lo que podemos hacer es ahora eh, crear nuestro formulario ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, hay otras opciones que nos van a servir para la parte de reportes que es grupo de elementos de datos y conjunto de grupos de elementos de datos. Vamos a crear un grupo de, de elementos de datos y vamos a ver cómo, cómo funciona esto. Entonces yo aquí, bueno, ya hay un grupo. Yo puedo agruparlos, entonces puedo usar aquí este que se llame MG. Entonces estos son de... Vamos a ponerle COAC, De vacunación... Sí, los de, los de COAC. Pongamos esto, que es de COAC. Eh, este sería el número de dosis. Vacunación, sí, vacunación. No, es de COAC, o sea, es nuestro programa de vacunación. Y pongámosle vacunación diaria. Vacunación eh, diaria. Listo. Entonces, vamos aquí, aquí podemos usar también nuestro prefijo y vamos a usar los que tenemos acá. EMG. tenemos dos variables, que es el de número de dosis y aplicado, el número de jeringas suministradas. Ah, ok, miren, aquí también me faltó el prefijo de corte ¿no? cometí este error, lo puedo corregir todavía aquí. Si yo busco MG para seguir la nomenclatura, este sería... COVID. Exacto. Ese ya lo no, no arreglé. Bueno, entonces ya tengo mis, mis dos variables eh, creadas aquí. Vamos a dejarlo igual. Sí, listo igual Entonces tengo mis dos variables creadas y un grupo de elementos de datos que nos va a servir para la parte de reportes eh, que los podamos buscar fácilmente. no Cuando tenemos ya unas implementaciones muy grandes donde tenemos diferentes programas agregados eh, individuales y diferentes formularios, vamos a ver que esto nos va a servir para, para la parte de los reportes poder identificar nuestras variables rápidamente. Y ahora sí procedemos entonces a crear nuestro set de datos, que este es de. Es un formulario en realidad de datos agregados, ¿no? Entonces entramos aquí a set de datos y lo vamos a crear. Como ya les digo, para. Yo sé que hay muchos acá que la mayoría. O sea, que manejan implementaciones de Tracker. Entonces, eso se hace por otra parte, por los programas. Y tenemos que crear entonces nuestras variables igualmente y luego vamos a crear los programas. Pero aquí. En este curso vamos a ver esto de track... Ah, el último día. Con Enzo vamos a ver algo sencillo de, de programas también para que se lleven... Tenemos toda la idea de lo que... De la parte de... Sí, los fundamentos de HS2. Entonces, bueno, vamos con nuestro programa de agregados. Entramos a Set de Datos. Y le damos aquí, clic en Añadir. Entonces, bueno, este se va a llamar... Uh -huh. Eh, vamos a ponerle aquí, eh, ah, bueno, dijimos mg-covac y pongámosle registro eh, diario de vacunación. Vacunación, listo. Y vamos a. Eh, vamos a aquí hay una información, digamos que, que podemos usar también. O sea, si el programa, o sea, los días de vencimiento, yo puedo decir, digamos, hasta cuándo el programa está habilitado ¿Cierto? Después, o sea, que si yo puedo ingresar valores futuros también al periodo de, de captura, o sea, si yo le pongo, por ejemplo, que la, que la periodicidad de esto es eh, anual, que yo pueda capturar datos futuros, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos periodos futuros puedo capturar? ¿Sí? También, entonces, a veces para poblaciones o información demográfica, eh, es necesario, digamos, subir todo un censo y podríamos capturar información futura, ¿no? Y aquí me dice, pues, cuan, después de cuántos días el periodo, o sea, es, la información es clasificada como que se envió a tiempo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, hay estadísticas donde yo puedo decir si la información fue entregada a tiempo o no, yo puedo definir aquí, después de cuánto tiempo la información ya, digamos, puede, queda clasificada como fuera de tiempo, ¿no? Y aquí está la periodicidad. Entonces, aquí ya viene la otra dimensión. Recuerden cuáles eran. ¿Dónde ocurre el evento? Que es la unidad organizativa. ¿Qué? Que son las variables que ya creamos. Y cuándo ocurre el evento. Entonces, yo puedo decirle que, como este es el informe diario de, de, digamos, de, de, de vacunación, le voy a decirle que esa es a diario. Y eh, ya voy a, a capturar la información, digamos, de manera diaria. ¿no? Con eso le digo que es diario. Aquí combinación de categorías, pues realmente no vamos a usar ninguna. O sea, aquí cuando, cuando se lo pongo aquí a manera de, de del set de datos, esto ya sería como un atributo. ¿no? Entonces yo puedo seleccionar, mire que aquí no me aparece ninguno. Porque ninguna categoría que creamos o combinación de categoría estaba como atributo. Entonces no me deja seleccionar ninguna. Pero si hubiese creado alguna como atributo, podría ponerla aquí un ejemplo de esto es que digamos que yo aquí tengo algún proyecto por donantes y tengo esas mismas vacunas que creamos, pero, ah bueno, tengo mi, mi mismo, o sea, el mismo formulario pues yo quisiera saber, digamos eh, ese proyecto de qué donante, digamos, a qué donante pertenecen esas vacunas, ¿cierto? Entonces yo podría escoger crear una combinación que se llame donante, ponerla como un atributo y, col y ponerle esa marquita a todo el formulario, ¿no? Entonces eh, lo haría de esa manera entonces aquí no, no tenemos ninguno como atributo por eso no nos aparece eh, receptores de notificaciones que el formulario está completo entonces podemos poner aquí un grupo de usuarios para que llegue la notificación les llegue a estos usuarios la notificación de que se completó el formulario ¿no? entonces podemos usar esto también enviar notificaciones al usuario que lo completó puedo hacer usar el data proven, eh, para hacer la aprobación de datos. Aquí no nos va a aparecer nada, pero ¿qué es, el, qué es la aprobación? Rápidamente, también esto es algún concepto avanzado, pero digamos que yo puedo aprobar los datos antes de que me aparezcan en las estadísticas. Entonces, si los datos no están aprobados, no me aparecen en las estadísticas. Una vez los apruebe, digamos, a un nivel superior, tengo un nivel de aprobación superior, est estas personas lo pueden aprobar y de esa manera ya, digamos, todos los datos estarían disponibles para las estadísticas. Entonces, eh, puede uno crear este nivel de aprobación de datos. Uh -huh. Podemos habilitar, digamos, el formulario para que esté disponible en los, en los clientes móviles de Java, antiguos, ¿cierto? Eh, Se requieren que todos los campos para los elementos de datos, o sea, que sean todos obligatorios, permite marcar como completo solo si pasa la validación. Eh, Hay unas reglas de calidad de datos que nosotros podemos crear para estos formularios agregados, y aquí, pues, si no pasan las reglas, entonces no, no voy a poder, eh, digamos, eh, completarlo, ¿no? Si, si no pasan mis reglas de validación. Yo puedo, por ejemplo, no sé, poner que un valor, o sea, validar datos del mismo formulario, o sea, que uno no sea mayor que el otro, por ejemplo. O sea, por decir algo que, no sé, que el número de jeringas diario no puede ser mayor al número de dosis aplicadas. Por ejemplo, podría crear un, un, una regla de calidad que me valide eso, ¿cierto? Suponiendo que el stock quede en cero, ¿no? Entonces yo podría hacer ese tipo de reglas y decirle al sistema que no se deje completar hasta que no pase todas las reglas de validación. Eh, aquí dice Missing Body Requirements Comment complete. Ok, o sea, que, sal, que salgan los, los valores, o sea, que cumple las reglas, pero cuando se complete, ¿no? En el momento de completar, que faltan valores, ¿no? Entonces, que esta regla se dispare cuando le dé completar, solo hasta el final, ¿sí? Eh, bueno, aquí ahí puedo agregar leyendas, que vamos a ver qué son eso cuando veamos informes. Eh, omitir el trabajo offline. Eh, digamos, la renderización de los elementos de datos también. Eh, hay una opción aquí renderizar las secciones como pestañas también renderizar verticalmente eh, y complete only, ah, o sea que se pueda completar solamente si los datos obligatorios son llenados, listo Entonces, todas estas opciones las podemos seleccionar aquí eh, para digamos mejorar toda la parte de la, de la calidad de los datos también y aquí ya se seleccionó mis variables del formulario entonces aquí en MG yo tengo dos tengo esta, número de veces aplicadas y número de jeringas suministradas Listo, entonces ya selecciono y le digo a qué unidad organizativa puedo aplicar este formulario entonces bueno yo recuerden aquí tenemos uno que era el de ahora ya no está, qué se hizo vieron que los cambiaron Ok, aquí miren, JB Alta Verapaz nos cambió el nombre y todos estamos debajo, que este era el de la academia. ¿no? Entonces, aquí en, en, en Colombia, yo le puedo decir que estos, ah, bueno, está Cauca y yo tenía el de MG, ah, este es el mío. Yo le puedo decir entonces aquí que este formulario, yo lo tengo a nivel de clínica. Entonces yo podría decirle que se lo voy a aplicar a cada una de estas clínicas y aquí es donde voy a capturar la información. Entonces ese registro diario de vacunación lo reportaría cada una de estas clínicas. Pero pues lo puedo poner a nivel de municipio de Cundinamarca o, o si quiero a un total de país, ¿no? Pero digamos que en este caso a mí lo que me interesa es tener el, la, el registro diario de vacunación por cada clínica, ¿listo? Y le digo guardar. Y Ya. Ahí quedó mi formulario. Aquí hay otras opciones que podemos usar, como las que vimos de, de compartir, ¿cierto? Entonces yo quiero decir con quién puede, quién puede ver este formulario, por ejemplo. Eso fue lo que nos explicó Juan Manuel ahora. Ahora está de acceso público, ¿cierto? Pero estos que están públicos, digamos que no tiene acceso para guardar y visualizar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, por ahora creo que nos queda habilitados para nosotros mismos, pero yo podría decirle qué grupo de usuarios, por ejemplo, si yo quiero aquí que todos los, ¿cómo se llama? Usuarios o una persona en especial, usuarios de la academia, por ejemplo, puedan capturar. Yo le puedo decir que puede guardar y visualizar. Cualquier usuario de la academia puede guardar datos ahí, ¿no? en, mi, en mi formulario. Desde que tenga permiso a la unidad organizativa. ¿Listo? Eh, cerrar. Ok, listo. Entonces, ya, así quedaría, así estaría bien entonces ya nuestro formulario. Ahora, ¿por dónde puedo capturar la información? Aquí volvemos al menú y le decimos entrada de datos. ¿Qué es? Por donde yo puedo capturar datos agregados. ¿Listo? Entonces, miren, aquí ya me aparecen. Como soy superusuario, tengo todas las unidades organizativas. La mía está aquí En Colombia. En Colombia. Y aquí en Colombia, bueno, si yo escojo Colombia, miren, no me aparece ningún set de datos. No tengo ningún formulario asociado. Si escojo Cundinamarca, tampoco. Bogotá, tampoco. Pero si escojo una clínica, miren, me va a aparecer ya mi formulario aquí. Ahí se me registro de vacunación. Y como le dije que la periodicidad era diaria, puedo escoger aquí ya mi, mi información a diaria. Entonces voy a registrar el del día de ayer. Y aquí miren lo que me aparece. Entonces me aparece en registro diario de vacunación, número de jeringas suministradas. Entonces, yo le puedo decir que fueron 1.500. Y miren, me aparece mi grupo etario. Le digo de 60 a 74, ¿cuántas puse? Entonces yo le digo, quiero que me reporte, no sé, 12, 15, 20. Sí, 10. Puedo llenar mi información. Entonces si vieron, no tuve que crear uno por uno, ¿no? Decirle, mire, créeme 6074 para AstraZeneca. Así como creamos el de jeringas, yo no tuve que estar creando eh, uno por uno, o sea, con el grupo etario y, la, y el, número de la, el nombre de la vacuna, ¿no? Entonces, simplemente vieron que creé la, la categoría y de esa manera se la asigné a la variable y él me hizo totalmente, me hizo todo el despliegue y toda la combinación, ¿no? De esa manera funcionan las categorías. Entonces ya vimos el concepto de categorías. Combinación de categoría. Y creación de un set de datos. ¿Listo? Y aquí, pues esta es la manera de ingresar los datos. Entonces ya ven que... O sea, siempre manejo las tres dimensiones. La... Eh, digamos, la, la parte de dónde ocurre el evento. Escojo la unidad organizativa, qué es lo que quiero capturar o registrar de la vacunación y la periodicidad, siempre teniendo en cuenta esas tres dimensiones. Y de esa manera pues puedo crear el, digamos, mis formularios. ¿no? Entonces, aquí yo le estaría diciendo a la clínica, bueno, envíeme esta información a diario y llénala. entonces Esto también es visible desde la aplicación de Android. Y podrían reportarnos desde un dispositivo móvil sin necesidad de que hagamos ningún cambio. Entonces, no sé cómo van, qué les pareció hasta aquí, cómo vamos, hasta esta parte. Muy bien, Marco, muchas gracias. Eh, vamos a, a ver, haremos algunos comentarios adicionales. Eh, vamos a ver, con respecto de, del, del set de datos que tú acabas de configurar, hay... Eh, yo quisiera agregar algunos detalles. Primero es, podemos ver que la, el formulario de captura se generó de manera automática, de modo que el orden en el que aparecen los elementos de datos eh, es eh, de acuerdo a, al, al nombre del, del mismo elemento y están eh, agrupados de acuerdo con la combinación de categorías que tienen asignado. De modo que tu registro diario de número de jeringas suministradas eh, lo tienes como default, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en el caso de el número de dosis aplicadas, le, le asignaste una combinación de categorías que combina eh, la edad, el grupo etario... Y el tipo de vacuna. ¿sí? Correcto, ¿Sí? Correcto. De modo que si yo agrego un elemento de datos adicional. Y le, y le pongo la categoría de grupo de edad por nombre y tipo de vacuna. Eh, me lo va a agrupar en esa sección. Que corresponde a la combinación de categorías. Que le tengo yo asignado al elemento de datos. Con respecto de la configuración de las combinaciones de categoría, un tema que siempre hay que tener muy en cuenta es que la, la, el elemento de datos junto con la combinación de categorías me va a generar un total. De modo que mi desagregación siempre debe de seguir esa lógica. Es decir, cuando yo tengo número de dosis aplicadas, en mis módulos, en, en el sistema va a calcular de manera automática la suma de cada uno de estos números que tú has ingresado ahí, Marco, en las, en las diferentes, eh, en los diferentes campos, en las diferentes columnas, de modo que, que el número total de, de dosis aplicadas va a ser la suma de eh, 12, 15, 20, 10, etc. De, de forma que esta suma tiene que, tiene que tener una lógica, ¿verdad? Si, si yo estuviera haciendo un, un registro de eh, vacunas eh, aplicadas contra vacunas desechadas y vacunas en existencia para controlar mi suministro, y yo tuviera un elemento de datos de vacunas, creo que la suma, de estos tres valores, pudiera no ser un, un dato significativo. Pudiera yo cometer un error. De modo que hay que cuidar esta, esta forma en la que configuramos la desagregación. Que la suma siempre tenga una lógica. Eh, listo. Entonces... Eh, muy bien. Eh, Revisamos rápidamente nuestra agenda. La, la agenda. Sí, sí. Tenemos eh, efectivamente la, la administración de creación de set de datos. Y nuestra siguiente actividad es que realicen como ejercicio crear al menos un elemento de datos. Eh, ya lo tienes ahí el ejercicio del, del día, Marcos. Sí. Sí. Es la creación yo... de elementos de datos oh, y la creación okay. de, de sets de datos y captura de información. Bueno, creo que tengo aquí un problema con la visualización. Déjenme ya, ya ajusto esto. Sí, es el siguiente set de datos. Déjenme un segundo, ya lo, lo ajusto para que lo vean bien. Uh, aquí se está viendo cómo Voy, a, voy a, a cambiar esto. Déjenme, yo miro aquí en la presentación. Hay okay. algo para que lo puedan ver bien. de Vamos a ver aquí bien esto está okay si sí, ya lo pueden ver bien bueno eh, también vamos a entrar al servidor de customización y vamos a ver un ejemplo de set de datos. Se le proporciona el siguiente set de datos. Aquí es un reporte mensual de VIH, cierto número de trabajadoras sexuales, personas atendidas, mosquiteros, pruebas de malaria, personas, adversos, elementos adversos graves. Listo, es para crear es un elemento de datos para la primera visita. Antenante el care. crearlos y asignarlos a un grupo de elementos de datos. Ok, es crear los, estas siguientes variables, ¿cierto? Exacto. Y, y el, uh, digamos, ahí tenemos en la columna central el nombre del elemento de datos que deben de crear. Siempre, por favor, tomen en cuenta, utilizar el prefijo de, de su de sus iniciales para que sepamos quién, quién ha creado el elemento de datos y vamos a crear estos eh, seis elementos de datos del ámbito de, de los programas de salud de VIH, malaria y vacunación. Son seis elementos que tienen que crear, luego crear los grupos de elementos de datos, asignar cada uno de los elementos conforme corresponda al grupo, al grupo de VIH, al grupo de malaria y al grupo de COVID. Eh, nos vamos a, a saltar esta parte del indicador porque es un ejercicio que lo cambiamos a otro, a otro día. Y pasamos al, al número 4, que es crear un set de datos y asignar estos elementos de datos que han creado ustedes en, el, en la parte 1 del ejercicio. Sí, aquí hay algo, aquí hay algo interesante. Esto, esto, le podríamos llamar. Bueno, aquí dice cómo lo llamaríamos, ¿no? Eh, Malarico, podemos ponerle algo como, no sé, tal vez algo como indicadores mensuales, algo así, o indicadores. No Se sé, le pueden asignar la, la periodicidad. Eh, y vamos a, a capturar esta información aquí, supongamos que o, pues no son indicadores, serían datos mensuales o algo así, datos generales mensuales, algo así, para, para que puedan, o sea, vamos a tener datos, no sé, mensuales, tal vez de trabajadores sexuales que se llega con prevención, personas atendidas, vamos a tener otra opción, otros, otra información sobre malaria y otra información sobre personas vacunadas, ¿no? Entonces aquí la idea es que aprendan y usen la nomenclatura, para diferenciar los elementos de datos y los puedan crear. Entonces no vamos a usar el de indicador. Aquí hay algo que podemos adicionar que nos hizo falta y es el uso de las secciones, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, vamos a hacer aquí esta partecita también eh, rápidamente. Entonces tenemos, acuérdense que esto es el set de datos donde configuro mi, mi formulario y yo aquí ya, ah, ustedes ya tienen los suyos creados también. les voy a ver el mío de vacunación. Y vamos a ver aquí este set de datos. Vamos a verlo y vamos a, a modificar algo aquí. Perdón, esto es por acá. Si vemos aquí en los tres punticos, yo puedo asignar los permisos, mostrar detalles, traducir, editar los eh, elementos obligatorios, manejar secciones y hacer un, un formulario de entrada, de, de diseñarlo. ¿no? Puedo usar aquí, eh, hacer un diseño... Eh, especial con html y todo para, para digamos customizar, hacerlo más bonito eh, nuestro formulario eh, lo que pide la tarea es que usemos secciones, vamos a ver la parte de secciones bueno, y este último botón es para tener un pdf que le podamos enviar a la gente y luego recoger ese pdf para importar y subir los datos ¿no? esa es otra opción que tenemos aquí vamos a ver la de secciones administrar secciones aquí en este momento no tenemos ninguna sección para nuestro formulario. Vamos a crear una que se llame suministros. ¿Cierto? Podemos asignar, miren, eh, totales de fila, totales de columna, lo que decía Juan Manuel. En este momento no tengo, voy a poner aquí en suministros solamente el número de jeringas suministradas. ¿Listo? Y no tengo filtros, no, así sencillo aquí eh, y guardamos esta sección y vamos a crear otra que le llamemos por ejemplo aquí que es la ver, información de vacunación y vamos a poner aquí nuestro número de dosis aplicadas guardar esto vamos a ver nuestro formulario ahora cómo se ve Eh, creo que necesito limpiar caché antes de esto vamos aquí, este limpiar caché o sea, como hicimos cambios en el servidor eh, lo que tenemos que hacer es limpiar localmente nuestra información que tenemos almacenada localmente para que el servidor vuelva y, y la descargue ¿no? pues voy a hacer aquí seleccionar, tengo toda esta información almacenada en mi caché, la digo seleccionar Normalmente yo limpio todo. Aquí le vamos a decir acá. Nuevamente que vamos a entrar a datos a ver cómo quedó nuestro formulario. Cómo se renderiza. Entonces aquí yo tengo abajo en el nivel MG Colombia. Está Cundinamarca. Bogotá. Y está la clínica privada de la ciudad Maritana. Listo. Este creo que aquí es donde yo tenía mi dato. Vamos a ver cómo se ve ahorita. Entonces miren. Ha creado el sistema eh, un, una nueva sección aquí que se llama suministros entonces un nuevo cajón y otro que se llama información de vacunación listo y tengo esta aquí está esta información entonces esto qué es lo que nos va a permitir que cuando digamos nuestro formulario sea muy extenso y por ejemplo podría ser filtros y solamente mirar lo que quiero capturar aquí suministros ¿ve? puedo filtrar la, la sección que necesito, o aquí mostrar la información de vacunación. Entonces puedo hacer este tipo de filtros, puedo mostrar todas las secciones, para cuando tenga formularios muy grandes. Y también esto me va a permitir que cuando se renderice en la aplicación móvil, mmm, me va a permitir como paginar por las diferentes secciones y navegar dentro de las diferentes secciones y no ver, digamos, todas mis variables desplegadas en una sola pantalla. Entonces esto me ayuda a organizar mejor mi información y pues digamos que el objetivo de la tarea es que también puedan crear una sección y adicionar esas variables ahí entonces eh, para la tarea que no estamos trabajando con categorías ni combinaciones de categorías simplemente es crear unas variables eh, crear un formulario y adicionar estas secciones y agrupar las, las variables en estas secciones eso digamos que sería la, la tarea para que debemos hacer con Entonces... respecto de, de la configuración por secciones, Marco, ahí creo que un punto, un punto importante a, a mencionar es que cuando creamos las secciones, eh, estamos haciendo que el sistema nos cree el formulario de una manera específica que nosotros necesitamos. De modo que este orden en el que está aquí, que primero nos muestra suministros y luego vacunación, lo podemos cambiar porque tenemos las secciones y podemos modificar el orden. Asimismo, en cada una de las secciones, si tenemos un número mayor de elementos de datos, en vez de que el orden en el que aparecen los elementos sea de acuerdo al, al nombre, va a poder a, asignarse un orden de acuerdo a nuestros requerimientos. No necesariamente de, de, de forma automática con el nombre. Y esto nos da mayor control sobre la, el flujo de trabajo que presentamos en pantalla, que nos va a permitir, eh, por ejemplo, si nuestro origen de la información es un formulario en papel, nos va a permitir ordenar las secciones y, eh, y la captura, los, los campos de captura, de la forma más aproximada a como lo tengamos en el papel, de manera que la persona que está ingresando los datos, no tenga que estar buscando la información de manera salteada de un lado a otro de la página. Y que esto se ocurra en una, de una forma más sencilla. Eh, listo. Entonces, eh, con respecto al ejercicio, nos preguntaban eh, nuevamente. Nos podemos saltar el punto que se requiere al indicador, ya que esta, este punto lo vamos a ver en, en la sesión de analíticas. Vamos a ver los indicadores. Eh, los indicadores lo que nos permiten hacer es tomar un número de elementos de datos, hacer una transformación y generar un dato nuevo. Esto lo vamos a ver más adelante y no es parte de nuestro ejercicio del día de hoy. Eh, con respecto de los ejercicios, recuerden agregar sus iniciales en los metadatos que van configurando y asignar su eh, set de datos a la unidad organizativa que crearon ustedes el día de ayer para que puedan capturar información. Mm, procuren asignar un periodo eh, que les permita hacer una captura rápida y tener datos que que ocupen por lo menos unos cuatro o cinco periodos, de modo que posteriormente podamos utilizar esa información para los ejercicios analíticos. Bueno, creo que todavía nos quedan unos 45 minutos. Eh, los podemos apoyar entonces para la creación de... Vamos a ver cómo van. La creación de, de las variables del ejercicio. Si alguien tiene alguna duda, vamos viendo acá. Eh... Listo, vamos a terminar la grabación de la sesión del día de hoy. Continuaremos con el apoyo para los ejercicios y una rápida sesión de preguntas y respuestas.